Finalmente ayer culminaron las tan esperadas primarias simultáneas con la participación en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Y hace un momento Hipólito Mejía reconoció que ha sido derrotado por Luis Abinader. Y prometió incorporarse a la campaña para sacar al PLD del poder. Más sin embargo, en el Partido de la Liberación Dominicana, como ya es de todo conocido, se ha llamado tremendo rebú, porque el expresidente Leonel Fernández dice que alteraron unos algoritmos y unos software y que no reconoce, va a hablar esta noche a las 10 de la noche, y como se esperaba en el Partido de la Liberación Dominicana, es una crisis planteada, una crisis que todavía no se sabe. La Junta ha Sí, la Junta ha estado hablando, pero el leonel estaba recibiendo esta tarde observadores internacionales en Funglode, y va a hablar de que para detallar realmente hubo a Leonel Fernández le dieron a beber la medicina de él. Porque todas esas triquiñuelas que Leonel denuncia y ese uso y abuso de los recursos del Estado, quien lo implementó fue Leonel Fernández. Fue Leonel que lo empezó. Haciéndoselo al propio Danilo y después a los opositores, usando todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de... Bueno, Roberto Rosario, es un descaro. Roberto Rosario, como presidente de la Junta, hizo muchísima bellaquería en la Junta Central Electoral. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Buena, un placer. placer. Saludos. Omar es la primera vez que yo veo que filo con filo se cortan porque yo donde, donde yo voté aquí en Salvador en esta escuela aquí eso daba pena y vergüenza como andaban esos buzos esperando la gente que llegaran sí. para comprar uno de una parte y para comprar otro sí. de otra parte eso es verdad eso, eso, adelante las autoridades, adelante la policía Eso es verdad. adelante como quiera eso da vergüenza nunca mamá. se había visto Compra de cédula y de conciencia. Pero hay una cosa que hay que decir. Una gran parte de los dominicanos se ha corrompido y que da hasta vergüenza y pena. Yo ayer fui a tomarme un café a un negocio importante de aquí y escuchaba a las mujeres que a mí me dio pena. Bueno, si a mí me dan mi pesos yo voto. No, si a mí me, a mí hay que darme cuarto para yo ir a votar. O sea, es un pueblo que se ha ido degradando y lo han degradado estos políticos a más no poder